Y hemos llegado a los suscriptores, muchísimas gracias a todos por el apoyo que le han dado al canal En este último tiempo hemos tenido un crecimiento súper súper rápido Les doy muchísimas gracias a todos por eso y Hemos subido algunos shorts, hemos compartido contenido y Han estado muy activos compartiendo el contenido Han estado comentando, han estado dejando algunas ideas para videos Les quiero dar muchísimas gracias Quiero agradecerles a todas esas personas que últimamente han apoyado el canal, que han creído en este proyecto. Quiero agradecerles de corazón, de verdad. Hemos trabajado bastante fuerte en la pestaña Comunidad, hemos empezado a subir contenido, hemos empezado a subir algunos test eh, rápidos de JavaScript, algunos cuestionarios. También tenemos algunas preguntas eh, sobre su selección, qué contenido te gusta, qué frameworks te gustan, lenguaje de programación. Hemos abierto algunos memes para divertirnos un poco, también podemos ver acá eh, los shorts que hemos subido, shorts de comedia, de humor, shorts de programación Ha tenido muy buena acogida, hemos crecido bastante eh, también debido a esos shorts Y eh, ahora que tenemos eh, estos mil suscriptores vamos a empezar a trabajar fuertemente En contenido relacionado con Javascript, contenido eh, sobre pruebas, y test eh, Vienen cosas muy, muy interesantes para el canal, quiero invitarlos a, a que se suscriban si aún no lo han hecho Activen la campanita para que no se pierdan nada del nuevo contenido que vamos a estar subiendo. Y nada, muchísimas gracias nuevamente a todos por, por, el, por el apoyo. Y espero pues eh, que sigan aquí en el canal, sigan eh, compartiendo el contenido. Quiero leerlos en la caja de comentarios, si tienen alguna duda, algo, algo para aportarle al canal. Todo es bienvenido. Les recuerdo también estar muy activos también en la pestaña de la comunidad. Y pues nada, no sé, contento, feliz, feliz, estoy muy, muy feliz. Ya para cerrar, por acá te voy a estar dejando también eh, una lista de reproducción si te gusta la, la música para, para programar, para tus sesiones de código, para estudiar, para leer, una música muy, muy relajante. Y también voy a dejarles por acá con el blooper que se hizo ahora cuando estaba grabando eh, este video, en donde pues, se... eh, hemos trabajado bastante fuerte también en la pestaña comunidad. ¡No! ¡God, please, no! ¡No! la moto te relajes te, te fluya todo te, te vaya muy bien el... no, God, please no, no antes de irme por acá por acá también voy a estar dejando por aquí voy a estar dejando también y por aquí en esa partecita acá en la, la no siendo más por acá les dejo el botón. No siendo más por acá les dejo el. No siendo más por acá les dejo el video recomendado de la semana y el botón para que se suscriban al canal. Ya somos mil.